A Rodolfo Ravina suena eh, marcha la Bravina. marcha de la vendimia, pero estamos en octubre Rodolfo. Estamos en octubre, exactamente, para, para, mira, hoy la gente se va a enterar en realidad de cómo es la interna de la elección para llegar a esto claro. que estás viendo ahora en pantalla, para llegar al acto central de la fiesta nacional de la vendimia. Todo un proceso, ¿no? Ya hay meses de esto porque recordemos que en un momento se empezaron a hacer eh, reuniones donde diferentes actores que pertenecen a la fiesta nacional de la vendimia, eh, ...van y opinan y dicen, che, esto no salió bien, esto salió bien... ...y eso hace que surjan reglamentos nuevos... Claro. ...de hecho, para el acto central se hizo todo un reglamento nuevo... ...y se presenta una licitación, ¿sí? Está todo dentro de un marco de legalidad en la licitación... ...a la cual no le podés escapar... ...¿sí? Estamos sí, hablando sí, de una sí, fiesta... Sí, sí. ...esto cuesta millones de pesos... Y, el Estado, digo, no, no y, hace y el Estado le rinde cuentas claro. al pueblo, ¿sí? de alguna manera, eh, desde el comienzo hasta el final de la fiesta de la vendimia. Ahora que está en una etapa de selección, también se rinde cuentas, de alguna forma, llevando adelante claro. un certamen licitatorio serio. Claro, ¿sí? recordemos no se que se locura. presentan varios proyectos. Exactamente. Eh, de, hay como un, una primera... Usculado, claro. Se pasan varias instancias. Exacto. Y se llega hasta la decisión final. Lo último ¿Cuántos que, han quedado hasta hoy? Ahora, ahora te voy a contar porque ha pasado algo insólito, inédito en la fiesta de la vendimia. Se presentaron seis proyectos, Tano. Sí. ¿Sí? De los cuales en una primera selección quedaron afuera dos proyectos uh -huh. y quedaron cuatro. ¿En carrera? Sí. De esos cuatro proyectos sucedió algo insólito. Porque se vuelve a hacer una licitación, ¿sí? sí. Hay que presentar cosas nuevas, sí. hay que venir con otro material a presentarse. Las licitaciones, desde que se licita, no sé, Dique Potrerillo, por ejemplo, sí, es una licitación para llegar a hacer el Dique, hay que cumplir con cosas en tiempo y forma. Cuando ¿Sí? digo tiempo, me refiero a que la licitación se cierra, ¿hoy qué día es, 14? Sí. 14 de octubre a las 7 de la mañana. Vos llegas 7, un minuto y te quedaste fuera afuera. de la licitación. Sí, tal cual, efectivamente. De hecho, en esta segunda instancia, llega el equipo número uno, llega el equipo número dos, llega el equipo número 3, se hacen las 7 de la mañana, se cierra la licitación, se empiezan a abrir las cajas, los sobres, y llega el equipo número 4, 3 minutos tarde. Y afuera. Tres minutos tarde, hay escribanos, sí. abogados, contadores el jurado artístico, gente, funcionarios públicos. Sí, sí, sí, sí. Es imposible decirle pasen, no pasa nada. No, son tres minutos te quedaste afuera. ¿Y quién se quedó afuera? No, no importa. Ah, ¿no lo vas a decir? Uno, uno de los cuatro equipos se queda afuera por llegar tres minutos tarde. Pero, ¿por qué se queda afuera? Dicen, che, son tres minutos. Y mucha gente en la casa debe estar diciendo tres, tres minutos. minutos. Tres minutos. Da, tres y en... te lo vas a dejar afuera. Da, tres en paz. hagamos una cosa. Si todos... Están los que están adentro de esta sala, ¿están de acuerdo? Lo dejamos participar, Lo dejamos participar. Otra oportunidad sí. ¿Qué dijo uno de los equipos? No Y se quedó afuera <risa> Porque aparte se conocen entre sí Obvio Así que uno dijo M no Mendoza no. es así, Tano así que hoy, vos, uno hoy, dijo... hoy estás en el equipo contrario y mañana sos parte de mi equipo O sea, vos me decís que uno agarró y dijo no, no, yo digo que no Un equipo dijo no Llegó tarde, tarde, punto bueno, Las reglas son las uno reglas menos. Y se quedó afuera Uno menos se que quedaron tres. Quedaron tres en carrera. Sí. ¿Sí? Sí. Siguen revisando papeles. Sí. ¿No? Abren cajas, revisan y alguien dice: momento, este equipo y este equipo tienen una persona en común. No, no, se puede? no, es una licitación, Tano. Como ah, no, no se puede. Vos, ¿Qué haces? ¿Te presentás vos mismo con dos empresas diferentes eso es sí, a una licitación? Eso es trampa, no es, se puede hacer, es está Trump. fuera del marco legal. ¿O claro. sea que también dos afuera? Eran tres, ¿se quedan sí. dos afuera? Queda uno solo. Queda uno solo, chicos. O sea que ya sabemos quién es no no la, la No, no necesariamente. Por eso yo digo, vamos a decir quién es la Fiesta Nacional de la Vendimia. Con un 99% de certeza. ¿Por qué digo 99% de certeza? Porque en realidad ese participante que quedó solo sí. tiene que pasar lo que se llama la última instancia, que es un coloquio, que es con bailarines, claro. actores y demás, mostrarle el chiquito la... cómo va a ser la fiesta de ¿Y la Y si pandemia. está malísima... El jurado lo va a sacar volando. ¿Y es qué se hace ¿Y que te queda? Se declara de cierto. Pero para, pará, pará. Ahora yo te voy a contar algo que está fuera de la legalidad. Esto es un rumor de pasillo. El jurado, desde el día cero que recibe las seis propuestas, la que siempre votó por unanimidad <coughs> es esta que quedó. O sea que sería la elegida, digamos. Y en un 99%, claro. a no ser que metan la pata en el coloquio y el jurado claro. diga, hay algo que no me cierra. ¿Vos estás queriendo decir que no va a ser por descarte, aunque sería por descarte? No, claro. No va a ser por descarte, aunque sería por descarte. Uh -huh. ¿Y se puede ¿Sí? saber quién, de quién es esa propuesta? ¿Quieren saber el nombre de sí. la fiesta nacional de la pandemia? Sí. sí, porque vos lo sabés. 99% de seguridad de que la fiesta nacional de la pandemia... Esto es inédito porque el coloquio es hoy sí. a las 2 de la tarde. Y vos lo estás diciendo a las 7.23 de o la tarde. O sea la que el jurado se puede expedir a las 5 de la tarde, sí. como la semana que viene, dependiendo sí. de... Pero vos vas a anticiparlo. Y Cintia, muy atentamente en el graf, está así, Cintia, mirá. Nosotros, sí, sí, tiene, hace play, enter, y sale el nombre del, del, de la Fiesta Nacional de la Vendimia, 2023. La Fiesta Nacional de la Vendimia 2023 se va a llamar, se llamaría Juglares de Vendimia, Un Canto a la Naturaleza, y el director se llama Franco Agüero. Bien. ¿Sí? Bien. Esto es. Eso, esto todavía no se sabe, pero bueno. Inicia no absoluta. Y ya lo tenemos. Bien. Ya no, pero todo esto, te cuento, esto ni se filtra, ni, ni es una cosa que yo soy uh, un mago que me sé esta historia. Esto está todo dentro del marco de una legalidad que el Estado ofrece a la gente. Nosotros como periodistas, pero cualquiera que pase por la Puerta de Cultura y diga, che, ¿cómo está el certamen de Ben Claro, pero es raro Porque estos no son certámenes públicos. De los cuatro que quedaban, tres no cumplieron con las normas y entonces queda uno que está dentro de la ley. Ahora hay que ver si finalmente Perdón. defiende y es el elegido. En realidad, de seis, cinco no cumplieron con las normas. Claro. De alguna manera. Exactamente, sí, ¿Sí? sí, tal cual. Podés quedar afuera por diferentes motivos. Podés quedar afuera porque es una licitación pública y eso hace que vos te, haya, te, te falte un papel... Y eso te deja fuera Llegues tarde Y eso claro, te deja fuera Claro, claro, claro O que el, el, el, el jurado artístico diga No es lo que Pero queremos Pero no es como muy común 20, No se ha dado nunca no, esto No, esto no pasó Que jamás. solamente quede uno en condiciones No pasó ¿eh? nunca Más allá que después sea el elegido Igual siempre porque le gusta De hecho el Estado tenía pensado Dos días para los coloquios claro. Porque habían cuatro propuestas claro, claro, Entonces dijeron Hacemos dos el viernes, dos el sábado Nos expediríamos el lunes, martes, le miércoles Le sobra el sábado ¿verdad? Le sobraban diez Ahora no, y no claro. ahora quedó una sola propuesta Juglares de Vendimia Se llamaría la Fiesta Nacional de la Vendimia 2023, hay un 99% De seguridad De que sea de esa manera Franco Agüero eh, tiene, Nunca dirigió una Fiesta Nacional de la Vendimia Tano, uh -huh. ha dirigido fiestas departamentales Varias, muchas En fiestas nacionales ha sido por ejemplo Coreógrafo General, ha tenido cargos claro, Pero nunca el cargo más La conoce, la conoce desde adentro sí, sí, sí, sí. y con todas las letras. Franco Agüero es un tipo experimentado en vendimia. Uh -huh. uh -huh. eh, y hasta está en pareja con una virreina nacional de la vendimia. ¿Epa? ¿Con quién? ¿Con la actual? No. Ah. No no no, no, no, no. No recuerdo el año, se llama Rocío. Rocío Fuster, de la Valle. Ajá, Mira vos. Bueno. Sí, pero no meten la pata, chicos. Me dejaste... <risa> <risa> Me dejaste <risa> congelado con esta noticia.